Todo tiene su fin y su sitio. ¡No, no la doques. ¡Ya sé lo que vas a hacer! ¡Es inútil, Macario! ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? ¡Ven! Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabes de correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. Este es mi mundo con chingos de envidia Si mira, aunque me tires, yo sigo con mi vida He tenido traiciones, ando con los meros tres Con el CLK, por acaso, soy de la ciudad de los cerros Taca, taca, taca, me la pelan tú, tu tú, crew, faca. La placa me cuida de noche y de día, eres uno más de los perros que me atacan, pero nunca se rima ni mira, que estoy logrando lo que un día mis jefes me dieron. Lo cuando valorando, lo ando valorando. Como si pegando los yo me miran bien. Tumbadón, como siempre gando los colchones Me miran bien tumbadón, tumbadón Me dicen que tengo cara de drogado Les digo que en él Y así es carnal Yau, Es el uh, junior, díselo Solo sigo rimando, en esto soy honesto Yo no quiero dinero ni fama para Jesús El equipo me llama, agarro pluma y papel Ya son los 4.20 como la vez Andamos mal loco que el valés más loco que el Valdés Represento Santa Catalina uh, Con mi pandilla de LK 818, uh, no somos como Pinocho Nosotros si sí te damos en tu jeta La calle ha sido Mi vieja escuela Así que respeta tres reglas de la calle No hablo, no, no me escucho, escucho no, Y no miro, no, Mi hijo no, Mejor ve hacia estudios, tu destino no, Que yo seguiré Con el, el mío. mío, ando más atento En mi lío, Desde de Santa Catarina, siempre rifando con mis yeah. rimas, una y otra vez, dándole ritmo a este pinche beat, fumando cachis, fumando cachis. Desde la RC Records, la 818, la placa del barrio, yao, yeah, díselo, reo CRM, loco. Callejeros, somos de la ciudad de los cerros Así comencé desde cero, conocí a amigos sinceros de callejones, hay muchos cholos pelones, desguaduchos y chochos, cho, mis camaradas saltan por todos y me criticando porque demostraré que yo sí puedo nada más estoy de regreso con mis, mis adicciones si no te gustan mis canciones es todo lo que se hace en el barrio, escribiendo puro garabazo y la blanca que yo tiro Delica, estamos en el micro como siempre, ando loco yo me miran bien tumbadón tumbadón como siempre ando loco yo me miran tumbadón tumbadón yeah en la ciudad de los cerros es inútil macario Santa quien de ti ven es el momento del reposo una historia records o new seed junior reset reuse rm